Un ratito te venís al living, en un ratito. En un ratito. Hermoso, sí, hermoso, hermoso. Bueno, empezamos distinto bien, hoy. Qué Ay, bien, chicos, bien. estoy muy <risa> cansada. Callaste, no te levanta nadie. <risa> Le metiste disfunción. De Me estoy muy ca pero muy, muy, muy bueno. Nada, un poco eh, empezar contando que, que terminamos a fin de mes por una cuestión de que se está haciendo un poco complicado este... A ver, Casados con Hijos arrancó como un proyecto antes de la pandemia. O sea, terminó sucediendo ahora por esas cosas que tiene la vida, que hizo que, que Casados este, terminara haciéndose en el verano del 2023, pero la idea en su momento había sido hacerla en 2019. O sea, claro. eh, pero bueno, nada, ¿se, se acuerdan que tuvimos que, que devolver entradas, muchas entradas. Y la verdad es que no esperamos este suceso. La verdad que creíamos que nos iba a ir bien, pero no esperábamos que nos fuera tan, tan, tan bien. Y estamos agregando funciones y a mí no me da el cuerpo. Sí, claro. <ríe> no me da el cuerpo, no me da el alma. No, te, te, te, ya, soy una señora grande, de cerca de los 50. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco también se están complicando los horarios acá. Eh, bueno, de hecho ya esta semana hay un programa que no puedo hacer, la semana que viene hay otro que no puedo hacer. Así que bueno, me parece que porque siempre fui muy responsable y honesta, me parecía que era... Nada, momento de, de, de terminar con el proyecto ahora. Eh, ¿Qué decirles? F Recién hablaba con los chicos fuera de cámara que se los dije este, y se los vuelvo a repetir. Para mí fue un placerazo enorme compartir con todos ustedes. Nos divertimos un montón. O si sea, algo que nos pasó en este programa fue que nos divertimos sí, claro, muchísimo. Sí, un montón. Este... Está, Florencia, estás un poquito lejos. <risa> no estoy escuchando. te vez mira lejos. Míralo, míralo, míralo sí, nos estamos, divertimos no, lejos, muchísimo. No, no tenemos cámara para vos, ¿sabes? Así que no te vamos a poner. Todo lo que digas hoy no va, no va a salir. No, pero no solo divertirse, porque divertirse supone que podemos divertirnos en el nivel sí, de obvio. la casa y nada más. Hubo mucho laburo y hubo mm. muchas ganas de que también del otro lado se diviertan y de que el otro lado la estén pasando bien. Totalmente. Digo, ese es un divert... Y hubo mucha gente que la pasó bien con nosotros. Por supuesto, eh. que, que, la la verdad bien. que De verdad, de verdad que porque la hubo. La pasa. Y que la, y que la pasan bien, así que en eso nos vamos llenos. agradezca, agradezca. ¿Cómo estás, Estelita? Y lo lamento un montón, porque me había hecho de este grupo tan divertido y tan amoroso. Mi amor, que te queremos. Me, me encariño, sé. Pero viste que esta, esta profesión es circular. Total, total. por eso sí, claro. hay que tener mucho cuidado como uno se va de los lugares y qué es lo que uno Correcto. deja, ¿no? Y creo que... que que acá hubo, hubo, hubo buena onda siempre. Siempre. No, no, siempre. Nos vamos, nos vamos La arriba, mejor. nos vamos buena onda.